Estamos iniciando una grabación vamos a entrar a presto la de mi página normalmente y vamos a hacer el vídeo respuesta a los compartidos vamos a ver qué es lo que con los compartidos yo voy a ver ahora mismo que ustedes dicen para compartir los vídeos míos en este caso el de la galleta wow tosidora con ok que okay, mi rosario no dice nada bien ahí se tanta para de la risa no dice nada ah morí te la prestó el mamá este wey. me encanta claro que sí ellos salen también <ríe> ok Richard Javier Calderón dice que este maldito loco te la presta el mamá <ríe> jajaja Pele cara vuelta loca me encanta también <ríe> muchas gracias por compartir lo que están ahí se brian Brando vayan no como no comentaba <el> <ríe> No que tengo más señor, tengo tripa ya para ir nomás, Ay, en lo gracias, gracias. <laughs> estas me <risa> el mejor del mundo los para para me encanta claro que sí <risa> la gente está bien galletas <risa> me encanta también me encanta <risa> me divierto. Ay, qué cubre, cool. The remix. fuerte coño. Está bien ahí, Ani. Ay, qué güey. Cool. Crisis y reisa, Güey. Güey. Venga, está ahí el plato de la risa, Francesco Santana. Ah, está aquí se escucha. Muy bien. Ay, ay, que ay, ay, claro, pobre hombre, abre, abre, un la de la abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, Vamos ah, no a curar, no, no hay de otra La galleta <ríe> Ay Dios, yo no me he burlado el sistema Ay no, suena más uno pero no Mira ¿cómo que es verdad, mira Vaya <risa> cagada. <risa> ah, muerto. ¿Cuánto va a entrar la versión? Vos, eh. What the fuck. No, no, no, no. No voy a superar esto nunca. <risa> Me arregló la noche, vi. Si ¿No te gente. ¿no qué bueno que te arreglaron la noche. Saludos. Me encanta. Ay, madre, a ver cuánta gente, Dios mío. Vamos a ver. Sacarlo del diablo. Vamos pero mi Dios mío. Que maldita cura que no está gente La <risa> cosa es que no se viven aquí <risa> que se viven aquí <risa> Claro, se vive dentro Ay. Te ve como con voz de ingeniero. Gracias, gracias te se pasa así con y me encanta me encajona Juan Torre a Juan Torre no le gustó así a Juan Torre sí. no, eso no es. Sí, un men cabrón I'm sorry si tú eres a me mi loco yo, yo me, me disculpo del lado a me también porque concha la galleta así no se puede loco socio si así no el pano no lo tienen amarrado ahí, compa, ah, no. Es un video ahí de Giancarlo. O una foto, no sé, what the fuck. <risas> oh, shit, se cerró, mi gente. Eso fue todo por hoy ya yeah, hay como 6.947 gente que han compartido su video. El próximo video será de los mi, comentarios, ya ustedes saben. <risas> Gracias por compartir el humor de Preston.